Hola chicas y chicos, bienvenidos de nuevo. En este vídeo vamos a hablar un poquito más eh, sobre los espacios de trabajo. Ya estuvimos viendo en un vídeo anterior, concretamente en el que estaba referido al entorno de Blender, eh, lo que eran eh, los diferentes espacios de trabajo que se nos estaba mostrando en pantalla y les echemos un vistazo un poquitín por encima. ¿vale? También estuvimos viendo en un vídeo anterior que, que un espacio de trabajo está compuesto por diferentes áreas ¿vale? y editores. Y la funcionalidad que tienen los espacios de trabajo no es ni más ni menos que simplemente pues, echarnos un cable a la hora de querer, cuando queremos eh, realizar un trabajo específico, pues ponernos un poquito más a disposición las herramientas que necesitamos. Se disponen de espacios de trabajo predefinidos en función del proyecto en el que estemos trabajando. Y ese proyecto nosotros lo definimos en el momento en que empezamos a trabajar con Blender. Más concretamente, voy a recuperar un poco la pantalla de Splash Screen o la pantalla de Bienvenida, donde se ven, veis aquí, el nuevo tipo de archivo o el nuevo proyecto que quieres iniciar cuando, cuando arrancas con Blender. Por defecto, está eh, un proyecto general, ¿vale? Y si pinchas fuera de la splash screen, eh, lo que tienes es precisamente un proyecto general en pantalla. Pero también puedes generar un proyecto en 2D, eh, en animación 2D, eh, esculpido, eh, VFX y edición de vídeo. Y para cada uno de estos tipos de proyecto, todos los eh, espacios de trabajo que tenemos en la, par, eh, en la barra superior, van a variar, se van a adaptar. ¿De acuerdo? Eh, los podemos ver eh, de la siguiente manera. Aquí tenemos todos los espacios de trabajo que tenemos en esa proyección general o en ese proyecto general vale eh, ya los vimos en el vídeo anterior un poquito por encima vale eh, por lo cual no voy a revisarlos todos de nuevo simplemente os voy a enseñar un poco esto veis que aquí tenemos para la animación 2d pues hay el de eh, compositing y rendering los tenemos ahora mismo en la vista general también pero tienes dos espacios de trabajo eh, diferentes eh, adaptados a la animación en 2D y en sculpting o esculpido también eh, ocurre lo mismo tienes eh, el shading lo tenemos ahora mismo en la vista general eh, pero el sculpting eh, también, vale, los tenemos los dos, ¿no? pero simplemente aparecerían esos en proyectos de eh, eh, de vídeo con efectos especiales pues también tienes una serie de espacios de trabajo adaptados al proyecto que vas a llevar a cabo y lo mismo ocurre con la edición de vídeo vale, solo tienes dos espacios de trabajo y los puedes ver igualmente aquí si tú te vienes eh, a archivo a abrir, no, en archivo nuevo, vale, también te está preguntando el tipo de proyecto que quieres iniciar y en base a eso te va a configurar los espacios de trabajo, vamos a elegir por ejemplo una animación 2D para que veáis que los espacios de trabajo se adaptan al tipo de proyecto que tenemos vale y en este concretamente que no lo habíamos visto en el vídeo anterior pues tienes un, un editor de vídeo en 2d perdón tienes una vista de eh, en 3d adaptada a 2d para realizar eh, dibujo o incluso animación porque tienes aquí eh, una línea de tiempo vale también tenemos el, el listado o el eh, Outliner, ¿vale? Y tenemos eh, la, eh, el panel de propiedades con todas sus pestañitas correspondientes, ¿vale? Que también estuvimos viendo anteriormente. Y en el 2D Full Canvas lo que tenemos es la vista 3D, ¿vale? Y una línea de tiempo nada más. ¿Vale? de esta manera pues bueno eh, se puede puedes elegir el espacio de trabajo con el que quieras trabajar eh, y, y, y desarrollarlo vale voy a volver a un proyecto general ¿vale? bien eh, hasta aquí eh, lo que hemos visto pues es eh, que los espacios de trabajo se adaptan en función al proyecto con el que queremos iniciar el trabajo vale eh, os comenté en, en el vídeo del entorno de Blender que cuando estás con los espacios de trabajo tú puedes personalizarte un espacio de trabajo, ¿vale? Y, y lo podemos adaptar como nos interese. Pero antes de ver eso, lo que vamos a ver es qué nos permite Blender eh, hacer con los espacios de trabajo, ¿de acuerdo? Si nos ponemos sobre eh, los espacios de trabajo, en cualquiera de ellos con el ratón y hacemos un clic derecho, nos aparece este pequeño menú, donde nos va a permitir realizar un duplicado del espacio de trabajo actual nos va a permitir borrar el espacio de trabajo que os comenté que se podía hacer vale y te permite una reordenación pero esta reordenación lo lleva o bien al inicio de todos los eh, espacios de trabajo o bien al final de todos los espacios de trabajo esta reordenación tiene un, un esa, esa peculiaridad es decir que si tú quieres meter un espacio de trabajo entre medias pues lo único que te va a tocar es un poquito de, de ir seleccionando los espacios de trabajo, e ir dándoles al principio al final hasta que los colocas como quieres, ¿no? eh, Luego también te permite eh, desplazarte al espacio de trabajo anterior o al espacio de trabajo siguiente. Y además para esto tienes un atajo de teclado que es la tecla control y o bien avance de página o retroceso de página en función de lo que quieras realizar, ¿vale? Y todas estas son las opciones que te permite eh, Blender con los espacios de trabajo. Bien, y además de esto, Blender nos permite redenominar los espacios de trabajo. Para hacer esto, simplemente tenemos que hacer un doble clic sobre su nombre y ponemos el nombre que más rabia nos dé. Bien, si queremos personalizar un, un espacio de trabajo, lo ideal sería utilizar uno que ya contenga más o menos las áreas que vamos a necesitar y sobre ese trabajar, ¿vale? Las redimensionamos, cambiamos los editores que tenemos en cada área, etcétera, ¿Vale? Pero no necesariamente tiene que ser así. Y si te gusta ahí churretear con esto, simplemente coges cualquier espacio de trabajo y empiezas a organizártela como tú quieres. ¿Vale? Bien. Eh, pero las personalizaciones de los espacios de trabajo no solo van al, al aspecto visual del espacio de trabajo. También a las opciones que nosotros configuremos en el espacio de trabajo. Y se van a quedar salvadas. ¿Vale? Bien, vamos a ir con un ejemplo práctico para poder ver cómo configurar un espacio de trabajo entonces para ello lo que voy a hacer va a ser duplicar el espacio de trabajo layout lo puedo hacer aquí con el botón derecho y duplicar o bien puedo venirme aquí y añadir el espacio de trabajo layout ¿vale? en cualquiera de las dos cosas va a pasar exactamente lo mismo, lo voy a hacer aquí duplicar, va a generar un espacio de trabajo y le va a denominar eh, punto .00 cero, cero y lo que sea, si yo lo vuelvo a duplicar 002. Si lo vuelvo a duplicar, 003, ¿vale? Y si lo añadiese por aquí, en lugar de haberme lo creado aquí en este lado, me lo habría creado aquí atrás del todo, ¿vale? Luego lo reordenamos, como os explicaba hace un ratito. Bien, ahora le voy a cambiar el nombre y le voy a poner aquí Personal View, ¿vale? Entonces este va a ser nuestro espacio de trabajo personalizado. Y ahora, pues, me voy a poner a personalizarlo. De momento, la línea de tiempo no la quiero. Así que voy a unir áreas y esta la quito. Además, lo que voy a hacer es añadir un nuevo panel. Así que voy a dividir verticalmente la vista 3D y añado este panel. Y aquí lo que voy a configurar, por ejemplo, van a ser, pues, los nodos de composición. Mismamente, me da igual, ¿vale? Es simplemente un ejemplo, simplemente para que lo veáis, ¿Vale? y aquí pues eh, lo voy a dividir eh, verticalmente no le he dado el botón derecho para anular vale esto no os lo he explicado pero cualquier acción que realicemos con Blender si nos equivocamos la podemos anular con el botón derecho si todavía no la hemos confirmado vale bien divido vertical eh, horizontalmente y aquí lo que voy a poner pues es un editor de UVs vale y ahora aquí, para que os des cuenta, yo le voy a decir que este área quiero que la vista sea cuádruple, ¿vale? Esto lo vamos a hacer así, esto lo vamos a hacer así, y eh, voy a poner esto en modo edición, ya estamos con parámetros, ¿vale? Dentro de... De no solo el aspecto visual, sino con determinados parámetros bien. Y yo digo, bueno, pues este es el aspecto que tenga mi Personal View, mi espacio de trabajo personalizado. Ya he concluido de, de, de configurarlo. vale Tenemos dos eh, cosas que pueden ocurrir. Si yo lo dejo así y me pongo a trabajar en un proyecto y salvo el proyecto, ese proyecto va a contener esta vista personalizada. Pero solo este proyecto. Si lo que queremos hacer es que esta vista personalizada esté en todos los proyectos con los que trabajemos, es decir, que esté aquí en Blender cada vez que lo ejecutemos, eh, la forma de hacerlo es yendo aquí a archivo, ir a predefinidos y guardar archivo de inicio. ¿Vale? De esta manera estás guardando... Mmm, toda esta configuración y va a quedar cada vez que arranques blender va a quedar ahí y, y lo vas a mantener de acuerdo os voy a mostrar esto en inglés vale para que para que lo tengáis eh, presente serían file presets y save start no perdón presets default default y eh, save startup file vale que es el fichero de inicio bien eh, si este no fuera el espacio de trabajo que queremos, botón derecho aquí en el nombre, borrar y fuera, ¿vale? O si lo queremos al principio o al final, botón derecho y lo reordenamos. Que lo queremos, fijaros lo que quería deciros antes. Imaginad que este espacio de trabajo lo quiero aquí, entre modeling y sculpting, ¿vale? Vale, pues para hacer esto, tengo que venir aquí a Modeling, reordenar sculping reordenar al frente y layout que estaba al principio reordenar al frente no lo he hecho mal pero bueno veis la, la idea no o sea no, no tenía que haber hecho con modeling nada simplemente con el sculpting y el layout entonces habría quedado ahí entre medias pero bueno lo he puesto aquí me da igual vale el caso es que para poder hacer estas configuraciones para poderlos poner entre medias nos toca jugar con esto de acuerdo bien eh... Imaginaros que tenéis eh, super mega configurado todo un montón de espacios de trabajo y demás lleváis un tiempo sin trabajar con Blender o no sé lo que se os ocurra lo que sea vale y de buenas a primeras eh, queréis trabajar con los predefinidos con los valores por defecto de Blender que no queréis volver a tener todos esos espacios de trabajo vale eh, en lugar de ir uno por uno borrándolos lo, la opción que, que tenéis vale es ir aquí a defaults y load factory settings con esto eh, pones los configuración de fábrica de blender de acuerdo eh, castellano archivo predefinidos cargar opciones prede predeterminadas o predefinidas vale eh, esto no solo afecta a los espacios de trabajo o sea que si tenéis alguna otra configuración y demás personalizada también afecta a eso vale Bien, y con esto tenemos visto más o menos lo que son los espacios de trabajo, cómo los podemos configurar, duplicar, eliminar, eh, cómo están predefinidos según el proyecto con el que queremos trabajar y todo esto, ¿vale? Así que, bueno, chicos, chicas, sed buenos, portaros bien, ¿de acuerdo? Hasta luego.